desde la 28 semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 37 al 41. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba hablando, un fariseo le pidió que fuera a comer a su casa. Él entró y se sentó a la mesa. El fariseo se quedó sorprendido cuando vio que no se lavaba las manos antes de comer. Entonces el Señor le dijo, «Ustedes los fariseos purifican las copas y los platos por fuera, sin embargo por dentro están llenos de codicia y maldad, insensatos. ¿Acaso Dios que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro? Den como limosna lo que tienen dentro y así todo quedará limpio». Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús, Jesús. Continúa el viaje de Jesús camino de Jerusalén. Lucas sitúa en, en este contexto una serie de recomendaciones y episodios. En este relato está claro que Jesús no observa los rituales de purificación que tan celosamente hacían los fariseos. Jesús no estaba de acuerdo en bastantes cosas con lo que hacían ni decían los fariseos. Tal vez no haya que pensar que dijo todo esto precisamente en casa del fariseo que le había invitado a comer. Es un recurso literario de Lucas, agrupar las varias enseñanzas de Jesús contra las actitudes de los malos fariseos. Mateo y Marco las sitúan en otro contexto. Jesús denuncia a los que se preocupan por la apariencia exterior. Limpiarse las manos, purificar los vasos por fuera y descuiden la rectitud interior. Por dentro rebosan de robos y maldades, como les sucedía a algunos farises de su tiempo, que observaban con rigurosidad las purificaciones para no contra ninguna impureza, pero no guardaban la pureza del corazón. De esta forma, por preocuparse por cosas menos importantes, descuidaban gravemente cosas fundamentales, como la justicia y el amor. Sin la pureza interior, la exterior es falsa, porque la verdadera impureza, la que realmente mancha al ser humano, es la rapiña, la avaricia, el descuido de la justicia y del amor de Dios, el orgullo y la vanagloria. A Jesús lo que le interesa es la, la mesa compartida, que es símbolo universal de vida compartida. Jesús salta por encima de todas las diferencias ideológicas y éticas. Sobre todo Jesús se desentendió de los ritos que imponía la religión y buscó ante todo lo que puede unir a las personas. Jesús desplazó el centro de la religión. Para él es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 Ese centro no estaba en los ritos y normas, sino en una forma de vida en la que lo importante es no lo exterior, la apariencia, sino el ser, las obras, los frutos que produce su vida. Los detalles exteriores que pueden ser legítimos, sin embargo, no son tan importantes como las actitudes interiores. Claro que hay gestos externos y ritos celebrativos. En nuestra vida de fe, el mismo Jesús nos encargó, por ejemplo, que hiciéramos el doble gesto del pan y del vino en memoria suya. Lo que desautoriza aquí es que nos quedemos en mero formalismo, que nos contentemos con lo exterior, cuando los gestos deben ser signos de lo interior. Nosotros no nos escandalizamos ahora si alguien no se lava las manos,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 que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,